hola qué tal gente en el día de hoy vamos a ver cómo yo puedo poner una potencia en wall ok entonces yo voy a borrar todo esto aquí arriba nosotros nos vamos a ir a la pestaña donde dice insertar entonces cuando yo le a insertar se va a abrir todo esto nuevo y aquí donde dice ecuación hay algunas opciones por default si yo le doy a la flecha hay algunas opciones, pero si le doy al signo de Pi, se me va a abrir esta ventana. Miren aquí y ese botón aquí que dice índice, índices, yo lo doy ahí y ahí me va a dar varias opciones. Ok, entonces yo quiero el primero porque el primero me permite hacer una potencia. Por ejemplo, si yo digo 2 elevado a la 3. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Le doy a insertar otra vez aquí el símbolo de Pi le voy a dar aquí índices, voy a darle aquí y voy a poner una letra, la X elevado, le doy un clic al cuadrado. Entonces otro ejemplo, insertar, le doy aquí, le doy de nuevo a índices, entonces le puedo poner paréntesis también, ¿verdad? Entonces menos 3 a la 4, ¿ok? Entonces así de fácil se pone una potencia en Wall. Ok, nos vemos en el próximo video.